Hola amiga, amigos, soy César Yin de, de Visión Felicidad instantánea. Y hoy eh, te planteo una reflexión en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan poco fáciles que estamos viviendo, que en algunos instantes parece ir a mejor y en otros parece ir a peor. Y es simplemente recabar en los valores. Como bien sabes, la rama de la filosofía que estudia los valores es la axiología. Y en este caso te voy a proponer que hagamos un pequeño recalado, un pequeño rescate acerca de los valores, de los tipos de valores y de los que ahora están jugando en tu vida personal, familiar, profesional. Te plantearé más tarde una pequeña dinámica para hacer ese pequeño recogimiento de cara hacia el mes de septiembre que nos encaramos ya, puesto que estamos ahora mismo casi finalizando el mes de agosto. Entonces, bueno, yo creo personalmente que los valores son las etiquetas que hay en tu mente que te hacen, precisamente, vivir la vida y tomar decisiones, o erróneamente o acertadamente. A veces no sabes si realmente es acertado o no es acertado, pero el caso es que por tus creencias nacen una serie de pensamientos, incluso muchas veces subconscientes, y entre ellos están los valores. Una forma de educar el subconsciente de ayudar, por supuesto, a tomar las mejores decisiones y a vivir de una forma por lo menos lo más armónica posible, pues precisamente por eso vamos a ver un poquito los valores, la calidad y la diversidad que hay de los valores. En un principio tenemos los valores morales, ¿no? aquellos un poco que, que vienen a tener un equilibrio o a buscar ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Luego tenemos los éticos, que son precisamente los del respeto, la integridad, la equidad, la justicia es un poco la conducta de los individuos en la sociedad. Los valores universales, pues los positivos, los correctos, digamos la convivencia amorosa, respetuosa, tolerante, todos ellos integrados y, y compartidos. ¿no? Eso suele ser los que forman los valores universales. Luego tenemos los valores humanos, que son pues los que establecen, los que establecen principios y las acciones que más o menos suelen ser las habituales, ¿no? De bienestar, respeto, solidaridad, libertad en cuanto a las personas. Después están los valores sociales, que son los que defienden el comportamiento de la sociedad en una comunidad. El respeto, la justicia, la amistad. Luego tenemos los valores religiosos, donde, bueno, hace hincapié en la solidaridad, la caridad, el amor, las cualidades y las virtudes correctas, entre comillas, para la sociedad. Después tenemos los valores familiares donde están los principios, las creencias, las costumbres, digamos que es como la base de la sociedad, donde el amor, la unidad y el respeto tienen un sentido importante de pertenencia. Después los valores personales, es decir, lo, donde se cubren los deseos y las necesidades, donde se define la personalidad, el estilo de vida, la conducta, los objetivos y las acciones que sean correctas y positivas, digamos que son subjetivos, los valores personales son subjetivos. Pasamos a esos valores cívicos. A mí no sé por qué cuando me llega la palabra cívico se me asemeja un poco a un debería. Y yo no soy muy amigo de los deberías, pero en este caso los valores cívicos hacen hincapié en las conductas consideradas positivas eh, frente a grupos sociales y ese es el legado cultural y social donde efectivamente pasa de generación en generación. Entonces, <risa> instintivamente, por eso me salía a mí el deberías. ¿no? Porque en esos valores cívicos si vienen incrementados, los deberías y los tener que. Pasamos a los valores de la democracia. Uf, uf. Establecen un orden social, un progreso de los individuos en cuanto a los valores éticos y sociales, la igualdad de derechos, la comprensión política y los principios de la democracia. Sin comentarios. Valores empresariales, pues son los principios éticos, culturales y organizacionales, precisamente identifican a la empresa a su mayor o menor productividad y al sentido de pertenencia en cuanto a una cuestión organizacional. Pasamos a los valores profesionales, que estos engloban los éticos, los morales, los empresariales, donde se comunica más o menos la forma en la que se toman las decisiones. Pasamos a los valores intelectuales. Estos son en cuanto a bueno, pues las virtudes de la verdad, la razón, el conocimiento, ¿no? una filosofía como muy pura, entre comillas, también, ¿no? Donde se establece lo correcto en cuanto al individualismo, las situaciones, las actitudes y la creación de ideas y conocimientos del intelecto y sabiduría. Digamos que esto un poco los valores intelectuales donde se toma la conciencia las decisiones del individuo. Hay reflexiones, hay críticas sobre las realidades, hay diferentes comportamientos eh, más o menos constitutivos. En definitiva, Digamos, es un poco conocer la verdad, entre comillas, que engloba pues lo social, lo ético, ¿no? digamos la mejor versión personal de cada uno. Nos ayuda naturalmente a aprender lo que es correcto, lo que es positivo, lo que es un poco lo que es lo bueno, entre comillas, en, las, en, la, en los individuos y en la sociedad en general. Y permite una reconstrucción del conocimiento. Bueno, por último tenemos los valores intelectuales. En cuanto a la capacidad de expresión, la inteligencia, la comprensión, el valor de la investigación y el análisis de los problemas. Como vemos entonces dentro de los valores inte intelectuales, pues se agrupan muchos conceptos. En concreto, hemos dicho cinco conceptos. Capacidad de expresión, inteligencia, comprensión, valor de investigación y análisis de los problemas. Todo esto te toca a ti de una manera tangencial, de una manera profunda, o ni siquiera te toca. Es decir, ahí va... Y los valores, ¿vale? Pues te he hecho esta pequeña reflexión para que efectivamente hagas la siguiente dinámica. En base a tus creencias, en base a tus formas de pensar, en base a lo que te dijeron tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, tus amigos, desde cuando eras muy pequeño, muy pequeño, ¿qué rescatas, qué te resuena de todos estos valores que te acabo de comunicar? Para que lo hagas bien, para que además tengas una... Una, una autocalificación, por llamarlo así, porque es un trabajo, una dinámica que te propongo a ti, no tienes por qué mencionarla, por supuesto, en público, simplemente para que la trabajes para ti, pues ponte a pensar momentáneamente, repasa todo lo que acabo de comentarte poco a poco, dale al pause según te sea necesario y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué valores creo yo que son los más importantes que pueda utilizar a partir de ahora, en el momento en el que estamos en esta pandemia, para el mayor beneficio mío personal y de mi entorno, entorno familiar. ¿Mm? Dos, ¿qué valores puedo pensar que sean más prácticos a la hora de adaptarme en este entorno nuevo? Porque se habla mucho de ese nuevo comienzo, se habla mucho de esa nueva vida y yo lo que veo en teoría son nuevos rebrotes. Y tercera pregunta, ¿cuáles valores mínimos, valores tres, elijo como una elección personal para afrontar la vida familiar, la vida personal y la vida profesional? Yo comprendo que es poco fácil la dinámica que te he propuesto y que te puede llevar francamente y prácticamente, si quieres, incluso 60 minutos. Pero es para que tú hagas esa pequeña reflexión desde un punto de vista importante, que es punto uno, la adaptabilidad, y punto dos, la resiliencia. ¿Cómo te vas a adaptar al entorno a partir de ahora? ¿Cómo te estás adaptando y qué posibilidades puedes tener? Y creo que recabando un poco los valores que tienes ahora en tu mente en cuanto a todos los que acabo de mencionar, te pueden ayudar a calibrar ¿De qué manera puedes ser a partir de ahora más práctico, más próspero y más tenaz a la hora de adaptarte en esta nueva circunstancia de pandemia? Comprendo que naturalmente es poco fácil y comprendo que, que digamos, es una encrucijada la que te acabo de proponer, pelín peleaguda. Sin embargo, creo que te va a ayudar, como te decía un momento, a calibrarte y sobre todo a reajustarte y poderte poder adaptar de la manera más inteligente a la situación que tenemos en este instante, tan muy positiva para unos y tan muy, muy, muy negativa para otros. Sobre todo, todo esto te va a ayudar también un poco a saber dónde estás tú. Porque yo creo que una de las, una de las razones de una especie de pequeño desequilibrio emocional de adaptación es que ahora mismo nuestro subconsciente, con todo lo que conlleva, con todas las creencias, los valores antiguos, las formas de pensar antiguas, se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar y además rápido y veloz, porque si no pierdes al tren. El tren de la vida, el tren con la familia, el tren con el trabajo, el tren con las profesiones, el tren con la vida diaria, el tren con los nuevos horarios de trenes, autobuses, eh, el tren con la, los cierres eh, los de hostales, de hoteles el tren con el escaso turismo, el tren con el que eh, mucha gente, por ejemplo, sale a Menorca, o el tren de que de repente pues, a las 12 de la mañana no hay nadie en un bar y el otro está lleno, o el tren de que hay amigos que no te llaman, de repente no quieren salir, o el tren de que... Tienes necesidades médicas que no pueden estar cubiertas porque se están haciendo recortes a nivel de la seguridad social, con los cual tú tampoco contabas. Es decir, una serie de circunstancias, por un lado positivas, que contribuyen a, a frenar esta pandemia. Y por otro lado, poco positivas, que contribuyen a menoscabar las posibilidades de calidad de vida de cada individuo en nuestra España actual. Por lo menos yo hablo de España actual. Ya sé que a nivel mundial está siendo igual, pero... Me estoy centrando un poco en la España actual, que es lo que más cerca tengo yo en estos momentos, puesto que vivo en España, vivo en, en Madrid. Y nada más, amiga, amigo. Espero que esta dinámica te pueda ayudar, por eso, por eso te la lanzo, para que te pueda ayudar a esta readaptabilidad, por si no habías caído en ello, porque muchas veces vamos con tantísima eh, velocidad de giro y tanto miedo, y ese, esa psicosis colectiva, que, que anda, que, que no me dado cuenta de que mis valores han cambiado. Anda, que no me he dado cuenta de qué valores tengo en este momento y están en juego de forma activa. Y creo que te puede ayudar de verdad en el autocalibrarte en tu intimidad con tranquilidad, y hacerte más fuerte, más resiliente y ayudar a tu subconsciente con nuevas informaciones y con nuevas ideas que te van a crear nuevas actitudes y por tanto nuevas acciones más positivas y más llenas de éxito para ti. Pues nada más amigo, amiga, un abrazo y hasta la siguiente.